Que me levanté con ella esta mañana Alfarero estás aquí Y hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé Y de la rueda yo el faré No se me sale de la mente hasta que yo la cante. Dios te bendiga, Berly, Kevin, Abigail. Dios te bendiga. La verdad que había en mí y todos mis errores. ¡Gracias! No, no. que voy a cantar Hey